años, graduada en psicología y de forma un poco casual empecé a, acompañar, a hacer fotografía sobre la muerte perinatal. Llevo desde 2011 haciendo acompañamientos fotográficos a familias que han perdido a sus bebés, eh, siempre eh, después del fallecimiento, es decir, son familias que están ya en duelo, sus bebés han fallecido, no tienen fotos, pasado el tiempo necesitan alguna imagen. Y a partir de ahí trabajamos y hacemos fotos de la ecografía que tienen, los pazucos que tienen, la ropita que tienen del bebé ya no, porque el bebé ya falleció. Este es el proyecto que yo llevo haciendo desde 2011 hasta 2017, cuando me encuentro en la situación de que una familia me llama, los papás de Nadia, para hacer la foto in situ con la niña. O sea, fue la primera vez que yo pude hacer fotos y estar con una familia en el momento que la busco, ¿Vale? Hasta entonces no se había dado el caso y además era bastante complicado poder hacerlo. Desde entonces, desde la foto de Nadia, estoy haciendo formaciones a hospitales, en Barcelona sobre todo, que es de donde soy yo, para que las enfermeras puedan ofrecerles a los papás hacer las fotos para que cuando se les ofrece y dicen que no quieren, como es lo que porque hablaremos ¿no? del tabú y de todo lo que acompaña, se les pueda explicar de una manera que puedan entender el valor de estas fotos o que si dicen que no sea porque están informados y estoy haciendo un poco ahora esta labor, por una parte sigo trabajando con las familias en duelo y por otra intento que los bebés a partir de ahora sí puedan tener fotos y si que las familias no se vean en la situación de pasados dos años, vamos a hacer fotos de unos patucos porque no tengo de mi hijo, ¿no? que puedan tener de su hijo. Dicho esto, voy a presentar al resto de compañeras que van a hablar. El formato igualmente debe se plantea como algo un poco informal, entonces como entre el público hay gente muy potente también eh, y quien quiera hablar puede hablar y más sin micro, ¿vale? Intentamos sí, eso, levantar la mano para no pisarnos mucho, pero estáis todos invitados a hablar. Sean dudas, sean cosas a favor, sean cosas en contra, no sé, libertad total para intervenir, ¿vale? Por pues eso es una, una conversa. Vale, pues a ver, tengo aquí Vicky, mamá de tres peques. Eh, Lorena y Jorge tienen 8 y 5 años, y el bebé que falleció en África, falleció a las dos horas de nacer, 28 semanas de gestación. Eh, y está en la Asociación de Familias Pau. en Duelo, Nubesma. Pues bueno, si quieres decir algo más. De vale. eh, Pau, papá de Elia, miembro de Nubesma también. Ella nació sin vida. 14 de febrero de este año, con 34 semanas de gestación. Luego, como Vicky, cuando Vaya, arranquéis todo eso. Aquí tenemos a Sara, y para mí es súper honor tener a Sara York, psicóloga. Eh, psicóloga referente en el duelo, añado, eh, duelo perinatal, eh, desde hace más de 10 años. Y como digo, para mí es referente total y a nivel nacional es referente total, que este aquí es una pasada, realmente. Eh, eh, Marta, mamá de Daniel, eh, nació prematuro, 26 semanas y estuvo 14 días en la UCI natal y hoy, hoy hace 7 meses que nació. Eh, Joana, mamá de Pedro, Joan... bueno, Joana, mamá de dos peques, Pedro tiene 9 años y Joan nació fallecido, sí. 32 semanas de gestación, y es socia fundadora de Númesma, asociación de familias. Sony, <risa> mamá de tres peques, Carmen, Lola y Dominique, ocho y 5 años, y el pequeño tendría 22 meses. Murió en la semana 38, muerte súbita, nació fallecido, muerte súbita, eh, gestación. Y tienes una página, un blog ¿no? donde hablas de tus experiencias para si pueden, ayudar a otras a otras mujeres en su situación. Tenemos a Elvia, matrona, también un, una, persona muy, una figura muy importante de las matronas y ella concretamente, eh, trabaja con... Eh, con bueno, con familias, eh, obviamente las matronas son las que están en el momento, mayoritariamente en el momento que se producen los fallecimientos, así que es muy importante desde aquí. Y acompaña a parejas eh, que se encuentran en la situación. ¿Quieres estar más? Bueno. Bueno, Por pues, abarcamos todos todo los estadios, desde el aborto tardío río hasta las mujeres que se producen en el, el, el sí. momento de... Bueno, pues estos son un poco los oficiales y hablaremos, pero como digo podéis hablar en cualquier momento. Eh, si os parece, habíamos hecho un poquito de estructura, ¿no? De lo que queríamos sí. comentar cada uno. ¿Algún comentario de, respecto a la exposición propiamente, ya que la hemos visto ahora? ¿Algún comentario o de la foto en concreto de Nadia o de las fotos o algo que os haya? Bueno, yo... Bueno, Tú, por ejemplo, ya que es de historia de la vida, a mí sí que me gustaría apuntar: es algo que venía, venía pensando que la fotografía pues, no nace en la fotografía. O sea, el ser humano siempre ha necesitado conservar sus difuntos, eh, el recuerdo de sus difuntos. Y podemos hablar incluso de que esto es en general desde el las manifestaciones artísticas lo que hacen es recoger el testigo y utilizar las técnicas que tienen a su alrededor, sea la escultura, sea el grabado, sea la pintura, pero esto ha existido siempre. La fotografía al final es una consecuencia lógica de una necesidad que tiene el ser humano de conservar esa huella de movimiento, una huella que pasa de ser algo sólido, con esos rituales en torno a los grandes de Jericó, como comentaba el historiador de la teja Feltin eh, y progresivamente, como decía, recala la huella óptica, que es la fotografía, pero no es ninguna novedad. La fotografía post ha estado siempre, entonces este carácter a veces que la gente confunde o, o señala como morboso, es algo que a mí siempre me ha llamado mucha atención, porque es un objeto, ya, ya os digo, de los pocos que ha acompañado al ser humano desde las primeras generaciones. O sea, no es ningún Sí, en, en base a lo que estás contando tú, Ana, un poco de, de desglose, del resumen, el índice de lo que queríamos comentar, que es, es un poco lo que pasa siempre, ¿no? Nadie cuestiona que cuando fallece tu padre quieras guardar cosas suyas, ¿no? La ropa porque huele a él, sus fotos, que cuando si era muy del Real Madrid iban al Real Madrid dices "Ostras, el papá lo viera, ¿no? Nadie te dice, uff, qué loca estás, ¿no? nadie lo dice pero cuando lo traspasamos a un bebé, porque guarda sus cosas, es que no lo ha superado, no lo empieza a pasapágina, es como, bueno, aquí vemos que ya hay un problema de afrontamiento de cómo vivimos la muerte, si es de un adulto, o sea, una muerte esperada, aunque sea antes de tiempo, digamos, si es que hay un tiempo, eh, cuando es una muerte esperada, pero cuando es una muerte de un bebé, es, ya hay un rechazo ya muy grande ahí a hablar del tema y una de las vías más rápidas es, olvídate ya, supéralo ya, ya tendrás otro o ya tienes otros entonces ahí hay una primera reflexión que hacer que es, un difunto es un difunto empezando por ahí, entonces si con mi abuelo se entiende que yo guarde cosas de mi abuelo, de mi padre, de mi pareja las, las recuerde, las toque, las vuela, tenga fotos suyas en casa no borre todas las fotos que tengo, no tire todas sus cosas porque cuando es un bebé, la sociedad empuja normalmente a hacerlo. ¿no? Ahí es una reflexión personal de cada uno de cómo me, cómo me encaja a mí que los bebés puedan morir. ¿no? Y luego a nivel social, cómo está tratando la sociedad que los bebés puedan morir. Lo comentábamos antes de empezar, ¿no? un poco es muy de, de la sociedad urbana, moderna, estética el tapar la muerte infantil porque se asocia como a cosa del tercer mundo y que los niños en África se mueren, pero aquí no. De hecho es una frase que alguna vez se ha oído en alguna conversación de, pero ¿cómo haces esto? Porque si aquí no se mueren los bebés dices, ¿no? Sí, sí. sí. O sea, se asocia como a algo que no puede pasar en una sociedad moderna, avanzada, entonces... Hay un tabú personal y sobre todo hay un tabú social que es un poco de lo que vamos a hablar hoy y, de, y luego a nivel sanitario también durante mucho tiempo hay, ha habido mucha reticencia porque es como si se asociara siempre a negligencia, mala praxis, el miedo a la denuncia, el miedo a la demanda, no en este hospital no se los bebés, no lo que Entonces es un poco eh, hacer ya la reflexión de la única condición para morirse, la única es estar vivo, es la única, por lo tanto desde el momento en el que estamos vivos entra la muerte. En un hospital la gente se muere, obviamente, es donde más se puede morir la gente, entonces esta idea de taparlo es... Y en el embarazo pues se puede dar la muerte porque de nuevo si hay vida puede haber muerte, entonces también este halo con el que se recubre la maternidad, incluso maternidades que acaban con bebés vivos, sanos, estupendos, no son ideales. Tenemos problemas de lactancia que se tapan, tenemos problemas de posparto que se tapan, o sea toda la maternidad también se ha vuelto como de un halo falsísimo, ¿no? que no es para nada así, ni aun cuando va todo bien, encima no te puedes quejar porque encima no te quejes que tu bebé está bien. Ya, pero es que hay muchas cosas que no se hablan. Si además ese bebé fallece, eso es que no nos gusta nada, que es como un fallo de la sociedad o se ve no sé cómo. ¿no? Entonces, todas esas cosas son las que nos traen hoy a tener que hablar de, bebé. por ejemplo, pues toda la incomprensión que viven las familias, lo que ha llevado a que haya tantas asociaciones de familias y es por una parte que se las tienen que montar ellos porque no tienen un apoyo oficial, no, no tienen a veces un seguimiento de psicólogos o del propio hospital, a veces se da el alta, se quedan muy solitos, tenéis el alta ahí, adiós. ¿No? Hay una desconexión, a veces sí que hay algunos hospitales que el profesional hace un seguimiento al cabo de un mes, o si por su cuenta llama, pero ya por su cuenta. Pero si no, el hospital luego no sabe qué pasa con estas familias de 5 o 10 años vista. Entonces, estas familias se quedan solas, se van juntando y se crean asociaciones. Yo creo que ahora en España no sé cuántas habrá, pero más de 30 de familias hay seguro. Entonces, son muchas asociaciones de padres que se buscan la vida por su cuenta. Eso también es tener en cuenta que están solos. Hay mucha incomprensión por lo que decíamos antes. No es un duelo que se entienda que estás triste un tiempo tiempo largo. Al mismo tiempo que hay la frase está tópico, topicazo de lo peor que le puede pasar a un padre es enterrar a un hijo, que es un topicazo, pero si el hijo aún no había nacido, ya eso, si Enterrar a un hijo es muy malo, pero si el hijo aún no había nacido, bueno, superarlo ya. Entonces hay como una contradicción ahí también extraña. Hay que tener en cuenta a nivel legal que si el bebé nace fallecido, no está inscrito en el registro civil, no hay permiso de paternidad. También eso es muy importante, no está en el vivo de familias que este bebé. Si nace vivo, sí, desde hace poco. Antes tenía que vivir 24 horas, si vivía 22, tampoco estaba inscrito. Entonces también a nivel legal, número de hijos, cero. No, cero no, yo he parido un niño y yo... No hay casos muy raros como una misma mujer tiene un bebé prematuro de 36 semanas que sobrevive y un bebé de 40 semanas que muere. Y el de 40 está embarazada cuatro semanas más, pero no cuenta. No es como, si está embarazada más tiempo que de cuenta, ¿por qué no cuenta? Pues también tener en cuenta a nivel legal como está la ley. No está en el libre familia, no hay permiso de paternidad, o sea que no eres padre. El de maternidad a veces te pone tan difícil que tampoco lo acabas pidiendo, o sea que no eres madre. El número de hijos cero. Eso también influye mucho en cómo llevan el, el duelo después. No es lo mismo que todo el mundo reconozca a tu hijo, obviamente que no. Eh, hablaremos también de cuando hay más hermanos, tanto si son mayores que están esperando ese bebé y llega a mamá sin barriga, qué ha pasado con el bebé, como si son hermanos que nacen después, cómo se les explica, cómo se integra ese bebé en la familia, que es muy importante. El duelo de los papás, la visión del papá también, que es como dentro de todo el duelo perinatal, se centra mucho en la mamá, y el papá queda ahí como. Nos explicará Juan eh, Montes sobre la perspectiva histórica y a nivel de psicología, ¿no? un poco todo lo que ya hemos estado diciendo, el apoyo terapéutico a las familias, las asociaciones, el apoyo a profesionales, la, forma, la necesidad de formar y acompañar a profesionales y también un poco familia, psicología, matrona un poco, también todos podemos hablar de la creación de recuerdos, la necesidad de despedirse, de tener una cajita, de hacer las huellas, etcétera, etcétera, muchas cosas que puedan ayudar a, a las familias y a los profesionales a, a gestionar mejor todas estas controversias. Vale, pues esto sería un poco lo que queríamos decir. Ahora me eh, ¿Alguien quiere sí. No, no, ahora, por lo que has dicho, yo creo que en el caso de, de los bebés, sobre todo, hay o sea, un cultural enorme en la muerte, pero yo creo que en el caso de los bebés, no sé si incluye esa falta de control, de, de esa sensación de a veces que no se encuentran las causas. Y, es como que se intenta tapar más que a lo mejor la muerte de una persona, o que tiene un accidente, o tiene una enfermedad, o el motivo X. En nuestro caso es como si llegas a saber la causa, no te tiene por qué volver a pasar? Se ha escapado el control, pero está, no tiene por qué a pasar. Y si no, pues, pues nada, a tener otro, o a pasar página, o lo que sea. Y, y bueno, pues da un poquito a nivel de asociación, por lo que nos pasa con los papás que vienen, o lo que los hemos sufrido, es que tienes la sensación de que esto no pasa. O sea, es que dices, es que solo me pasa a mí. O sea, no, no solo te pasa a ti. Y descubren, pues por eso cuando vienen, que somos muchas familias, pero al principio te sientes muy solo, muy comprendido, y con la sensación de que, de que, bueno, si a nadie le pasa, porque a mí. Pues bueno, me interviene la culpa, he hecho montón sí, y un montón de cosas. Y bueno, pues para eso estamos aquí, bueno, o sea, yo estoy encantada de decir, bueno, que se genere un debate y que estemos hablando sobre esto, pues, pues eso. Al final, que se considera que cuando a un padre le pasa, porque va o madre, porque le va a seguir pasando a una familia, pues que no se sienta esa incomprensión y que, pues sí que pasa. Pero lo que me ha pasado a mí no es antinatural, es que igual que nacen niños vivos, también nacen niños muertos. O nacen niños que van a morir y no viven más tiempo. Y es así. Sí, es una cosa muy común los sentimientos este de que solo me pasa a mí, además sí. que estoy loca por estar así como estoy. Sí. Y, es bastante común en todas las familias. Es que si no te ha tocado de cerca es, es difícil entenderlo, a no ser que tengas un caso próximo. Y también... Como, como profesional estamos fácil, no, no somos padres ni madres, pero estamos, estamos ahí, somos una figura que acompaña y, y también nosotros tenemos que aprender a gestionar nuestro miedo, nuestra frustración y, y todo. Y yo creo que la asignatura pendiente que tenemos y si que esto debe de ser y de convertirse en algo, de tratar de visualizar la vida social, de social, de los medios, de que la sociedad lo entienda, de que nos pongamos las pilas y en los hospitales, se buscan estructuras adecuadas para, para llegar de la manera más humanizada, no ahora que está tan en boga, humanizar el parto, humanizar la muerte, bueno, pues un poco el tema por ahí, que surjan pues eso, debates como este, pero que tengan repercusión a nivel social y que esa es la asignatura que todos profesional, los profesionales padres. Eh, debemos, debemos, hacer, debemos tratar de que llegue, yo creo que la gran lección de, de las fotos que acabamos de ver es que en sociedades anteriores lo tenían más claro, vida y muerte iban de la mano, se convivía, tenían más aceptado y hoy en día tenemos en una sociedad que no se acepta el fracaso, que parece que como todo está tan tecnificado lo tenemos bajo control y no es verdad, no está bajo control, es, me refiero, y sobre todo a nivel, a nivel médico, o sea, la presión que sufre el personal sanitario de que es que he hecho la E, es como que cómo va a salir, o sea, Pensamos que está todo al 100%, y entonces no entendemos muchas veces que cuando, por ejemplo, nos hacen en el primer trimestre, lo que nos dicen es que tu riesgo es alto o bajo, pero aquí nadie te dice que de ese riesgo alto de uno entre 25 mil, resulta que tú eres ese uno. ¿Vale? y entonces eso también un poquito hay que entenderlo, esta sociedad no es infalible, la medicina no es infalible, mientras exista la vida va a existir la muerte y eso es algo que lo tenemos que aceptar, que es una absoluta realidad y que tenemos que aprender a, a pues eso, a cuestionarlo, aunque es muy difícil, cuando te toca de cerca, es muy difícil. Yo creo, yo creo que es muy importante lo que, tanto las, las emociones que hay de padres y madres, Creo que a día de hoy es lo que más ayuda a las familias, porque yo por ejemplo en mi caso yo hasta los tres meses no las conocí. Y yo para mí es como si lo hubiese pasado. Entonces cuando las conocí me di cuenta de que había hecho un típido velo, pero lo que había pasado como que nueve meses que había pasado el embarazo y los tres meses de duelo, era como quería borrar cuando realmente es que no lo estás ni aceptando ni lo siento, ni lo que entonces, todas las reflexiones yo creo que implican mucho porque ayudan a comprender, ayudan a comprender con historias parecidas, poniendo la realidad de que no todo es controlable, no todo se puede, no todo es, eh, pues, Así que esto no es a y al final ¿no? No depende de ti. Entonces, claro, a creo pero las organizaciones son las que porque faltan medios, tanto pues no sé cómo, qué tipo de medios se podrían hacer eh, a lo mejor, porque también claro, la sociedad es complicado, no creo que en un periodo lo, lo, lo podamos hacer. Pero para que también de otra forma también llegue a la gente que humanice, que, que no sea como algo que, que quieres tapar, que no quieres mirar hacia, hacia, hacia ¿no? el ha Senado, te ha sucedido a ti. El problema es cultural al final. Sí, porque... pero que la cultura no lo podemos buscar. Que... A ver, y es real. ¿Qué ¿Qué Yo soy el primero que le tiene miedo a la muerte y más ahora. Pero ahora mismo comentándolo con Andrea, Andrea me dijo, ostras, que desde pequeña, he estado en un montón de entierros y recientemente ha fallecido mi abuelo, no había niños. Es como, vamos a esconder que después de la vida está la muerte y es algo normal y natural. Y claro, cuando a nosotros, por ejemplo, igual que creo que a todos, nadie te dice, o sea, lo más bonito de la vida es ser padre, tener un hijo y de repente te dicen, Buah, se ha parado todo, ¿no? Nadie te dice puede pasar. Nosotros empezamos también con un embarazo de riesgo, con un hematoma, y nadie nos dijo. O sea, después del, tercer trimestre, perdón, del primer trimestre, nadie te dice puede fallecer y, y existe la posibilidad, pero no lo sabes, que es lo que tú has dicho, Susana. Nosotros, y yo personalmente, me vi como joder, solo nos ha pasado a nosotros, no hay nadie más. Y gracias a mi hermano, nos conocimos, la asociación. Yo la primera vez dicen, bueno, lo que dicen no, mal de, mal de muchos no solo de tontos, ¿verdad? No. Por decirlo de alguna forma, y cuando os conocimos, ostras, no estamos solos, hay, hay gente que también les pasa. Y te ayuda, no os podéis imaginar, o sea, yo a estas chicas les debo ahora mismo media vida. O sea, yo trabajo con personas, hablo con mucha gente, por suerte, por desgracia, conozco mucha gente. Y cuando me reincorporé al trabajo, porque tengo el jefe que tengo, me dijo: el tiempo que te haga falta, ¿qué ha pasado? Nadie te pregunta cómo estás. Y, y nos falta, quizás, en esta sociedad, el tener empatía y, y el saber que la muerte está ahí, tanto en un bebé como en una persona anciana. No. ¿Qué vas a escribir? No, puedes hablar, así me, así me caí ya. Que me iba a enrollar ya demasiado. Iba a decir que un poco, también yo me siento un poco como tú, un embarazo también es un embarazo complicado. Y, y lo mismo, ¿no? Te educan un poco, te enseñan te, que después de las 12 semanas, si has superado las 12 semanas, es esperar un poco más y que te den a tu hijo y no, no te dicen esto. Obviamente, no todos sabemos que está ahí. Que, que, Cualquiera está, como tú dices, desde el momento que estás vivo, estás expuesto a morir. Pero... pero sí que yo creo que falta un poco eso. Yo, en mi caso personal, sí que recuerdo que pensé, ostras, después de, de todo mi embarazo, de todas las complicaciones que ha habido, de todo el riesgo, y nadie, nadie, nadie, nadie, ningún profesional, nadie me dijo, cuidado, que esto está ahí y, y puede suceder. Entonces te enfrentas a, a esa soledad de decir, si es que he pasado las 12 semanas y, y eso acababa así, no puede ser. Sabemos que hay embarazos complejos y a veces el embarazo da También quería hacer una pregunta: ¿a qué te refieres con abortos tardíos cuando suceden las 12 semanas? Muchísimas gracias. la vez de la semana 12, y después de hasta la vez 24. Entonces, es pues cuando uno ya pasa a esa de no hablo, no digo nada a ver si sí, y ahora ya parece que esto va a ser no. sí. además perdón, todo el mundo? te educan así a partir del primer trimestre callaros la boca y cuando pases el primer trimestre ya está, ya podéis empezar a, costar, a comprar cositas azules o rosas que vienen y, y nadie, es verdad en mi entorno familiar, de la amistad laboral nadie conoce a nadie que le haya pasado algo así pero puede pasar sea, la probabilidad que sea, y nadie te dice, cuando te vas a sacar el carne de coche y ¿sí te dicen ves, con cuidado que te puedes dar un golpe, no, no entiendo, quizás es porque nos pasa a nosotros y dices, no entiendo, uy, o sea, que el no es pequeño. correcto. Pues, es que eso es asustar, es que ya tenéis unos miedos, a veces incluso irracionales y, y todo va bien, y, y deciros algo sería asustaros. Y yo siempre digo, o sea, yo creo que se puede decir las cosas sin asustar, como de una forma natural. El susto que los después cuando es que, que a ti te pasa, ¿no? porque yo creo que es eso y no creo que sea ni intencionado ni nada, sino por protección, tanto de uno mismo como de la otra persona, o sea, si va todo bien o si creo que ese riesgo no va a ser suficiente para que, que ocurra algo porque todo puede ir bien, pues tampoco voy a preguntarte. Si hablamos de bajo riesgo, riesgo medio, riesgo alto, o sea riesgo es importante. Claro. Yo creo que también tendría eh, plantearse la muerte de los mayores, y volver a casas. Y después, voy tra a decir otras cosas, es 12 semanas. Yo como profesional, y mamá acompaña también con el profesor, estoy segura que, claro, que a veces ha sido el tema. de que en ellas siempre. A veces la clásica persona que se ha del el test de este no invasivo, está perfecta, entonces me dicen perfecta. Hay mil cosas. Es que no es un chiquito de 40 semanas, y has tres medios que pueden diagnosticar algo. Yo creo que sí que van Lo que pasa es que ya no es un profesional, es la sociedad en que sabes de el éxito, el perfecto, el chiquete perfecto. Porque después también están esos chiquets que nacen, que, que tocan a y que a los cuatro meses, a los dos años, tienen alguna patología. Que ya no sé si chiquet desejado, entre comentes. Yo creo que tenemos una sociedad que no es profesionales ni padres es que conforme obtener para montar y que el país que solo es el éxito, el perfecto, la de, no sé, vez valor, que tiene empezar a plantearse otros otras cosas. y después, sí, y después, como grupo de soste de mares y padres, pues claro que entre nosotros hemos encontrado más Soste. Yo pasa en el porque de los esbúz de lactancia. Parece que a mi lado, profesional, cuando funciona, yo creo que es cuando esté entre iguales. Cuando vas a tener un profesional, pero ahí, digí, no, yo no los sé, defendo sin dirigir, de así que tampoco si dirigida. Pero yo creo que entre es iguales, no donde mueve es todo. Y es que no, vine una jornada en que parece que se ha tirado la culpa o un renate y a lo mejor que un puede seguro y no va a decir, no va a decir, pues es que es profesional, pues pues cada uno hace lo que poder, también tienes nuestros esfuerzos, nuestros dolores, que a lo mejor no a superado bien, y que es una situación muy cómoda, ni para los padres, ni para los ni o sea, a lo que como un fracaso de decir, habéis hecho algo mal, que se me ha algo y también un poco defensivo, y, o sea, no sé qué decir, y bueno, acabar, yo creo que también comenzar que el papel de la comarca en un sitio de salud, yo creo que ahí está creando un que Vale, bueno, ¿no? que, que, no, que, no, que no. Hola. A mí me gustaría incidir un poco también en, en lo que estábamos hablando. La sociedad culturalmente, el, el reflejo es la propia ciencia, cómo ha avanzado. Hemos avanzado en una ciencia y una medicina de intentar salvar vidas ya creadas. De hecho, ella lo acaba de decir, dice, es que hay tantas cosas, o sea, no se investiga el tema de, desde, el, desde la fecundación hasta el parto, se intenta, no sé, no se intenta dar explicación científica, sin embargo, se investigan un montón de cánceres, un montón de enfermedades, la sí, persona muere, es que es mucho parece que un adulto que muere, eh, todo el mundo hoy en día, te parece que pertenece al pasado, no sabe por qué murió? Antiguamente, ah no sé, mi bisabuelo se murió con 20 años, no sabían de qué. Pero hoy en día parece que los adultos que mueren sí que llevan una causa aparejada, sea repentina o sea duradera en el tiempo. Y en cambio, un bebé, eh, los hay que luego se acaban encontrando una causa y parece que otros padres se quedan como desvalidos porque no encuentran la causa. Y a mí lo que, por ejemplo, más rabia me da cuando me dicen hay cosas que no se pueden prever, más es que dices, va a seguir pasando. O sea, claro. no va a dejar de pasar. Pero bueno, también entiendo que poco a poco eso irá un poquito avanzando. Sí, como sí, todo. ¿Puedes sí, sí, informar? Porque aparte de lo que estamos hablando aquí, que estamos contando nuestras experiencias, eh, yo, por ejemplo, no conocía nada de todo este tipo de la parte perigatada hasta que me pasó. Eh, y después descubrí también, a raíz de las asociaciones, de que hay más gente como yo. ¿Y qué pasa? Entonces te das cuenta de que uno de cada cuatro bebés no llega a término. Otros mueren después. Pero por ejemplo, en mi caso, eh, algunos profesor de con problemas. En mi caso era perfecto. Perfecto entre comillas. hijo murió cuando iba a nacer, en el parto prácticamente, eh, y, y se le paró el corazón. Y entonces los médicos dijeron: puesto es súbita. Pasan muchos bebés cuando han nacido después y a los deportistas. Hasta los seis meses de una vez nacido. Pero está pasando también, a lo mejor el cinecólogo no sé qué pasa, está pasando la muerte súbita intrauterina mucho ahora. ¿Por qué? ¿Qué causa? No lo sabemos. Entonces, hablando de, de, también de, de los hermanos, eh, pienso también que, que aparte de la información para nosotros los adultos, también para los niños, también es muy difícil. Yo tengo dos hijas y cuando yo llegué a casa, si estaba bien, mi hija, me culpó no me hablaba. de él. Y el problema, cuando yo he intentado normalizar con ellos, la, la muerte de su el hermano muerto se ha ido y lo intento normalizar porque me lo enseñaron muchas, muchas, muchas compañeras de las asociaciones y una psicóloga estupenda. Y, y, y mi hija, por ejemplo, al final, después de mucho hablar, las dos me dijeron, su gran problema, su gran pena que tiene cuando que yo me di cuenta, es que no han conocido a su hermano. Esa es su pena. Entonces, yo me siento también culpable porque yo no fui informada, pero yo tendría que haber dicho, o sea, de saberlo. Yo quiero que me preparen una sala, quiero despedir a mi hijo, quiero que mis hijas conozcan a su hermano, quiero que le vean la cara. Yo hubiera ayudado a mis hijas muchísimo a ese duelo. Y, y aparte de que no, todos los que estamos aquí son personas o cercanas o que les ha pasado ya, entonces nos descubrimos cuando nos ha pasado. Pero es que también tenemos que informar. A la que incluso no está embarazada y se va a quedar embarazada dentro de poco. Porque es muy importante, sobre todo a esas personas, porque son futuras mamás y pueden estar en duelo. Desgraciadamente es así. No queremos en los hospitales meterle miedo a las embarazadas, pero es que hay que decirle: oye, tu hijo puede morir. Estás embarazada, es súper bonito, pero no todo es tan bonito. Tu hijo puede morir. Entonces, si muere, tienes que saber esto: esto, esto, esto y esto. así si te pasa, si vas a alimentar, ya por lo menos, hay un libro que informar, pero si tú ya vas con esa información, yo pienso que vas a afrontar mejor la muerte de tu hijo, vas a afrontar mejor toda esa información, vas a hacerle fotografías a tu hijo si lo no quieres, y, y yo pienso que hasta incluso, no sé, cualquier tipo de esa información, lo que también necesitamos que los hospitales de, o incluso los mismos ginecólogos, a futuras mamás, porque esas ellas son realmente van a ser mamás como nosotras, desgraciadamente, pero de es Y es lo que... Es, lo que es que vengo un poco de las mismas formadas que ven la, la compañera, que os está un poco por un remanente, por un costo que creo es muy parecido. ¿no? Eh, yo creo que también hace una visión amplia, creo que en general en el ámbito de Inata nos ha pasado lo mismo con el nacimiento que con la muerte, que hemos trasladado un acto que en principio era familiar. Estaba en casa y que participaba todo, todo, toda la familia a algo médico, algo que es aséptico, algo que queda como relegado ¿no? a, a un papel mucho más diferente y queda fuera de los vínculos. ¿no? Y yo no sé si es un poco el tabú este que tenemos con la sexualidad, con la reproducción, con la muerte, eh, la sociedad aséptica o yo qué sé, ¿no? o una mezcla, <coughs> seguramente. Pero sí que me resulta complicado esto de culpabilizar ¿no? por lo que está no es que la culpa es la sociedad de la cultura. Vale, hay muchas cosas y muchos pocos. Y en principio, yo creo que esta es una situación privilegiada porque aquí hay muchísimos pocos implicados en esta situación, ¿no? eh, Desde fotógrafas, matronas, familias, asociaciones. Eh, perdona, no sabía que nos explicas antes nos ha ido mucho a cuadrar el tema de la fotografía ¿no? yo creo que desde cada foco hay muchas cosas para hacer y muy diferentes porque de verdad todos somos necesarios ¿no? todas somos necesarias cada uno desde, desde su ámbito ¿no? las matronas en atención, en atención en hospitalaria, pues hoy hemos hablado malas, ¿no? de las jornadas, de una atención obstétrica como Toma ¿no? que, que también sepa guiar a las familias cuando llegan a una situación así de shock y de desesperación y que, que Obviamente pues no han pensado, no han planificado, pero que hay una matrona que eh, buenamente pues hace un poco esa guía y ese acompañamiento desde la calidez desde la calanía, y también desde una atención que se sabe desde la evidencia que es la de la y, y personalmente yo cuando me encuentro en la formación con profesionales, al final lo que hay detrás de, de muchas dificultades ya no es la formación, es que son las barreras de cada uno, claro. es el miedo a la muerte, el miedo al sufrimiento, que te hacen tus propios vuelos cuando estás atendiendo a esta mamá en el palitorio y le pasa lo mismo que me pasó a mí o le pasó a mi hermana. O a Entonces, nos sé, empujó también aprovechemos este foro de tejido que yo creo que es tan importante porque está viendo el cuaso, pero en otras las igual, ¿no? y ves, tú eres ese, tú eres aquella, ¿no? y además, una ciudad como esta tan pequeña en la que. Podemos también trabajar desde ahí, ¿no? la atención primaria, la hospital, la asociación, las psicólogas. ¿no? Un poco, eh, desde ahí, cada uno es un poco que podemos aportar ¿no? En cuanto a visibilizar, visibilizar eh, y atender, ¿no? cómo tocar las familias que tenían ¿no? unas situaciones esperadas. Eh, eh, quería comentar un poco mi caso a raíz de Pues que cuando se hacen las cosas bien, con tacto humano y tal, pues. Eh, el resultado dentro de la desgracia de haber perdido a mi hijo, pues es, eh, pues, bueno, se lleva mejor. Y bueno, a mí pasó eh, el embarazo en una teoría bien, pero se complicó con preeclampsia, que es que la placenta bueno, sale mal y la madre se va hinchando, le resulta tóxica. Y otra cosa que, por ejemplo, tampoco se visualiza es que vas a tener un bebé prematuro imaginas un bebé gordito, redondito, y no un bebé que te cabe en la palma de tu madre. Bueno, dos. Y bueno, otro tema que también estamos trabajando, yo conocí a la Asociación de, de de Gandía, que luego bueno, es como parte de la misma, es como parte de la misma. Y, y ahí me di cuenta que había casos en los que pues, no tenían foto, eh, la fundadora de, de la asociación, por ejemplo, ya no, no tuvo foto de, de su bebé, acudió al siguiente caso, de, pues de, en este verano, de una chica que cada entrada se niegan a, a, a ver el bebé, es pues súper importante entonces Gracias a, a la actuación de las mamis de la asociación, esta nueva mamá, perdía ese su bebé, pudo ver a su, a su nene. Y yo, en mi caso, claro, yo le vi, le conocí en vida 14 días y eh, bueno, se pues, eh, complicó, cogió una infección y, y va a morir ¿eh? inminentemente. Entonces nos enfatizaron la importancia de las matronas de, de, de, de la UCI de Neonatos, del Berlín de, de Barcelona, eh, la importancia de, de hacer fotos. Y bueno, quería aprovechar un momento fotos y recuerdos. Me hicieron una caja de recuerdos. Y entonces cualquier de los que comentaba, cualquier cosa que puedas guardar de tu hijo que vas a tener para toda la vida, bueno, las fotos de cuando está vivo siempre vienen bien, pero en el caso de que no las haya, o sea, cualquier cosa, eh, un godot, un chupete, los regalitos, pero lo más importante de son dos cosas que son, en la, en la, lo estamos haciendo en la asociación, que lo hagan en los hospitales y hagan esta cajita, las, ¿no? las un detalle que son las huellitas, las manos y los pies, impactan impacta muchísimo, Es un recuerdo que se queda mucho, las huellitas del, del bebé y pues, las fotos, aún cuando esté muerto, pues, bien. bueno, fotos, no sé si las veis por ahí, fotos, no sé si se ha los pies como digo, son siempre... A mí me gustaría contactar con referencia sí, sí, sí. a la huella que has señalado. A ver, la imagen fotográfica tiene el condicionante de huella. Vale. Es una huella sí. por contacto. Sí, sí. Entonces, esas imágenes de esa exposición que hemos visto, tienen de algún modo el resto del finado en ellas. Por eso la imagen es importante no solamente para el recuerdo, sino también como un objeto de la vida. Sí, sí, o sea, esto es lo, lo que te queda. Una, el... Claro, tiene una función cultural y, y eso es importante destacarlo. Quizá en lo digital esa, esa cuestión de huella óptica se pierde, pero queda el gesto siempre, ¿no? Queda ese eco. Entonces, esas imágenes son mucho más importantes que una mera imagen. No es una representación, es una huella Y eso tiene que darnos... Sí. Claro, la huella, es la huella. Luego el rol del padre también, el padre suple, doble sufre por fin y por la criatura, pues le apartamos un poco, como que es la madre, pero el padre sufre el doble. Y ya, mi hermana hizo esta, esta es, ya no, la habíamos desconectado y en ese momento, pues, ahí es cuando por fin vi un bebé sin tubos, ni cables, ni nada. Y estas fotos, bueno, a mí hoy en día todavía me siguen impresionando. Pero es muy importante tenerlos. Me costó meses abrir la caja. Sí, sí, quisiera, sí, sí. sí. Puede ser. Te oigo y me conmuevo. Porque también cuando hablaban de los cambios de cultura, yo soy Juanita Cajiaba, soy psicóloga y sí, trabajé sí. en la maternidad en Barcelona. Y me, realmente digo que me conmueve porque es un poco el pensar esto de la cultura y si se puede cambiar o no se puede cambiar la cultura. Yo llegué a la maternidad a hacer mi tesis doctoral y cuando, a la unidad de neonatología. Y cuando llegué al hospital apenas si sí se hablaba de duelo perinatal. Era un tabú todavía y la forma en que se abordaba la muerte de los bebés era, bueno, así, ¿no? Como, uy, sí, sí, sí, bueno, vamos a poner aquí un biombo porque se muere un niño, pero no hablemos mucho de esto. Eh, la primera vez que dije hay que hacer fotos, hay que tratar de invitar a... Me miró todo el equipo como diciendo, Juanita, o sea, tú eres la psicóloga que ha aterrizado en ninguna parte, ¿cómo se te ocurre? y realmente fue un trabajo eh, pues muy de hormiguita y de con todo el equipo, o sea no es que yo haya hecho una revolución, pero creo que las culturas y ciertas cosas culturales o por lo menos en pequeños entornos se pueden ir modificando si alguien se atreve poco a poco a empezar a romper las barreras que hay, porque la verdad es que cuando empezamos en el hospital a hablar de duelo, Empezaron a salir, pues, todos los temores del equipo de cómo enfrentarse a las familias cuando se está muriendo un bebé. En una unidad neonatal un tú tienes muchos bebés en, el, en la línea entre la vida y la muerte, y que se muera uno, es como que se desestabiliza todo el sistema. Entonces, es como, intentemos que, que como que, uy, pasó, pero como si no hubiera pasado para que no se nos desmoronen todas las familias, para que no se desmorone todo el equipo... ¿Pero cómo lo hacemos para que tampoco, es como si no hubiera pasado? Y yo ter terminé mi estancia en el hospital y coincidió más o menos con la foto de Norma cuando yo estaba saliendo del hospital. Y la verdad creo que algo quedó allí porque el hospital se está moviendo. Sí, sí. Y veo esta caja y pienso en lo primero que yo tuve que entregar a una madre que acompañé en el hospital cuando se murió su bebé. Y veo esto y oigo a las enfermeras que de vez en cuando me whatsappean y me escriben y me preguntan cosas. Y yo creo que las culturas, sí que hay algo cultural y que la sociedad no nos ayuda en el tema. Pero y sí que se puede cambiar. Pero cambios cosas. se pueden ir haciendo. Hay que trabajar en equipo. Y hay figuras, y yo claro, porque soy psicóloga y <coughs> quiero mi profesión, creo que los psicólogos tendríamos que estar más. De hecho, se me olvidó comentar que la despedida que le hicimos a Daniel, que dejaron entrar a mi familia, todos los asistentes, o sea que... El hecho de, de que la familia pueda entrar era la, la ucineonatos, o sea, es muy aséptico y muy. Pero pusieron un biombo y abrieron la puerta y dejaron entrar, pues estuvo y mi cuñada, mi hermana, mis padres, todo lo que estaba ahí en ese momento y todo el mundo pudimos tocar al bebé y, y fue, fue una despedida. O sea, queda muy claro en la familia que ha habido superar, esa personita, si su estás y te has despedido y entonces puedes cerrar esa página, ese libro, es la que probablemente tus hijas lo olvidan también, porque ayuda muchísimo el libro para no superarlo, pero porque no se supera, pero para poder siempre aprender a vivir con ello, eh, porque te sientes tan, tan rota, porque a veces incluso el silencio hace que esas personas... No vivan no ni salgan adelante. Esto también muchas veces rompe parejas, es el dolor de desune, pero por culpa también del ambiente. no hablar, del tabú. De, de, eso también es otro tema. O sea, la pareja, ahora hablando del duelo del padre, yo he que el duelo del padre es casi más comprendido que lo de la Y yo sé que me lo pasó, yo me sentí lo que yo porque él estaba solo. De hecho, me veo contacto también con, con asociaciones. Pero no me con ningún papá. El dios, todo mujeres, sobre todo las madres, dice: que No que no quiera hablar con ellas, pero yo pero quiero compartir ¿no, mi experiencia eso? con otro padre. Y no encontró. Me padre esto, está cambiando. Sí, sí, ya he visto sí, dicho... no. que mi papá, que mi que viene, que mi marido no ha podido venir, pero sí quería, y yo quería que dijiste que hablara mm. y que se implicara. Lo que pasa es que tiene una gracia también. Él sí, él sí ha a esto. Pero nos ayudó, porque a nosotros nos unió. Pero yo también no conozco a que con los casos, que se han y aparte de llevar el duelo por la pérdida de un hijo, tienen que soportar la separación de tu pareja. Y además haciendo de los hijos por el medio. Esos es hijos además sufren la pérdida de un hermano, la separación de los padres y a veces están en la madre, no de la madre porque ya no los hacen o no les da el cariño porque todavía piensan. No sé, es, es una que se muere, es una cosa que sí, sí. Julia Yo quería comentar, porque para mí lo que comentáis del tema de, de la matrona, ¿no? de la información, para mí es un poco, me ha pasado como, como has comentado tú, que con la matrona que he comentado siempre me imagino, es que desde aquí no podemos hacer, pero pienso que igual que se habla de lactancia materna y lactancia artificial y se da información, si tú quieres dar lactancia artificial y quieres dar lactancia materna, que quizás si se pudiera elaborar, que ya los hay, algún folleto con todas las asociaciones que hay, todos los grupos de apoyo, esa madre que es feliz porque su embarazo va bien, lo va a dejar ahí apartado, pero si lo necesita, pues no se va a encontrar contra la pared, sino que va a tener información. Absolutamente de mi propia experiencia, yo he perdido cuatro bebés, tengo un bebé, un niño ya de ocho años, pero yo me sentí muy sola. Entonces, si a mí la matrona me hubiera dicho, si a mí me hubieran dado información, y yo en mis duelos eh, no puse un velo como comentabas tú, yo puse una losa y elaboré años después cuando mi hijo en mis brazos, el que tengo vivo, dejó de respirar. Fue como, otra vez voy a empezar de cero. Entonces yo sí que habría agradecido que alguien me hubiera dado esa información, me hubiera dado esos grupos de apoyo o me hubiera dado esos contactos. Creo que es súper importante lo que estamos haciendo hoy aquí, el tejer esa red de trabajo y equipo y que todos podemos aportarles a las familias y que cada uno pueda elaborar su duelo en el momento que lo necesite. Yo pienso que es como darles una pequeña semillita que germinará en el momento adecuado en cada uno porque cada uno vive sus duelos a su manera, pero por lo menos que puedan tener la información y las herramientas para poder realizar Yo creo que sería muy importante si desde Atención primaria a los hospitales se crearan los protocolos necesarios para que esa información estuviera disponible para las familias, incluso si se pudiera elaborar, no digo dar una información amplia, pero que las mamás que están embarazadas o que se van a quedar embarazadas que pudieran tener esa información en el momento oportuno que la necesiten, pues poder tenerla. Eso creo que se ha planteado, planteado, ¿no? Tener un folleto de, en caso de, consultar en caso de que lo guarden en un cajón todas las embarazadas, y en caso de, ahora es más fácil con internet, pero casos de 15 años, 20 años, que te dicen que, claro, o sea, ¿dónde busco? ¿Qué busco? Y totalmente años y años buscando, y luego encuentran un grupo de duelo a los 7 años pero, Ahora es como inmediato, pero tienes que buscar tú, entonces sería muy importante eso y creo que se está ya haciendo, en, al menos no sé si no ves mal lo estáis haciendo y a nivel español estamos produciendo, sí, pues eso estamos intentando introducir pequeños cambios en hospitales, pero cuesta. Cuesta, <risa> cuesta mucho tener un folleto en un cajón, pero cuesta, uno sí, ¿no? quiere. quiere o ¿no? sea, cualquier, ¿no? cualquier ¿no? maquinaria de ahí, de mover ¿Sí? un torneo de ahí, pues, Pues, ¿hay una dinámica? Sí. Tengo que decir que una vez que tienes reuniones con ellos, entiendes muchos sí, sí, de es es esos no cada cambios ya. que vas a tener. Después te un poquito, te las pones muchas pegas y, haces, y te hacen entender un poquito cosas que, no es muy sencillas pues en la práctica no son más sencillas. Pero bueno, en esa lucha estamos, nos hemos contactado con con los hospitales y, y bueno, hemos ido introduciendo una serie de cambios y cajas de recuerdo sí. en uno de ellos había de los que hemos podido mantener no reuniones, pero en otro sale del dinero del bolsillo de los propios trabajadores. Yo en ese hospital en concreto que estuve, yo no tuve cajas de recuerdo pero en ese momento pues, sí. pues nadie pudiera comprarla y eso la que a nombres y las, las están cosas. recaudando sí. para eh, Hemos elaborado cartas de despedida para que cuando la madre tiene una noticia de que le había fallecido o de que probablemente vaya a fallecer, con una serie de pautas para que esa mamá tenga lo que nosotros llamamos una, una despedida digna o por lo menos que tenga esa información, una serie de consejos, pues, una serie de pautas que, las que hemos, y los que hemos pasado por lo mismo pues nos hubiera gustado conocer. Pues dar esa carta, a veces depende de quién esté de servicio, de quién, o, o sí. del personal que hay, pues cuesta o no cuesta. O sea, cambios se van haciendo, pero cuesta. Cuesta, no pero hay que estar. Pero, pero es vamos, vamos, pero insistentes con los más pesados. También que yo llevo siete años, con bueno, temas que ahora están empezando a cambiar, pues yo soy muy pesada. Muy pesada. Claro, a mí me gusta bien sin culpabilizar a nadie porque... Al final aquí no, no hay culpables, es decir, el, el niño se muere por X motivo se muere, se muere. Pero sí que es verdad en relación a lo que comentaba Sara, y creo que por lo poco que he pillado, ¿sí? Eh, sí que es verdad que el papel de los profesionales es muy importante. Yo en mi caso, nadie me dijo, haz una foto a tu hija. Yo la hice pues, porque, no sé, que en ese momento se me a la y hice una foto. Pero nadie me dijo haz una foto o... No, no me guiaron, esto estando todavía en el hospital. Cuando yo salí del hospital me encontré un... sola, sin saber a dónde acudir. Y cuando fui a, a cancelar mi cita con, con la matrona en mi centro de salud, bueno, me encontré con las chicas. Esto mucho. Ahora en dos meses, te, otra vez te quedas preñada y te vuelvo a ver. a ti Y no es un caso, claro, esto uh -huh. pasa muchas veces. Entonces, sin ánimo de a la nadie de la sí que es verdad que creo que, bueno, pues sí, que son cosas que deben de, sí, no confesan de la presión. Yo siempre hago mucho hincapié en los pero pasa mucho. Entonces, sí, no, no tanto para buenos como para malos. O sea, los papás, yo como los veo años después de la muerte, pues han elaborado mucho, han procesado mucho y a veces ya lo tienen muy integrado, disfrutan pues de las manos ambos. con sus bebés, pero. Les queda el recuerdo súper bueno de esa persona que apareció y llamó a mi hijo por su nombre en lugar del feto. Exacto. Exacto. Se acordará toda la vida de esa persona, de la voz, cómo sonaba la voz de esa persona. ¿Se acuerda Y lo que me dice con una sonrisa. Al mismo tiempo que mi hijo murió, pero está agradecida por el, por el trato. Igual que cuando te dicen la persona que hizo esto, que me dijeron esto, que me siento fatal, también se acuerdan. Se profesional Entonces las... La persona que está contigo, que normalmente es un profesional, es súper importante. Lo sí. bueno, que comentaba ellos antes, no esa persona que es un profesional es una persona. Eh, tiene sus propios duelos, es sí. su formación, sus intereses, su estrés, su miedo a perder su trabajo, sus horas extra que si no hace no le llaman más, el sistema sanitario español es estupendo, como todos sabéis, entonces no está saturado y la gente no está estresada. Y además el tema de la formación. Siempre lo digo, yo he estudiado en Barcelona, en una universidad pública de psicología, cinco años y no se da duelo. En psicología no se da duelo. Partiendo de aquí, que cada uno entienda que el profesional que le toca, si se ha buscado la vida, si tiene una empatía natural, si se ha leído un libro, si se ha buscado la vida, tendrá la formación, pero si tiene el título y ya está, no tiene por qué tener absolutamente ninguna formación en duelo. Entonces. Te trata como puede, Como le llamó sí, la no, atención una pregunta, no, no, pregunta que hicieron en el hospital. Todavía no me habían llevado ni la pregunta. La pregunta fue, los restos del feto te los vas a llevar para enterrarlos. Y yo sí, claro. Igual que cuando mi madre se murió, la enterré. Es que también hacer hincapié en que, bueno, vosotros estáis en el hospital en público. Cuando hablaré de los privados. Y hay un día lo no se en un privado y eso sí que fue. O sea, de directamente, de no vi no, no ni a mi hija porque de Drogalo, en un momento que bueno, me dio un barrio y en el momento que claro nació, yo estaba totalmente inconsciente. Entonces, yo la vi, la tuve que ver mi pareja para reconocer que estaba muerta, porque ni esa oportunidad tenía. Pero es que luego no viene a verte una psicóloga, ni viene a verte la matrona, ni viene a verte nada, viene a verte la funeraría. Mm. para decirte que, que tienes que pagar porque hay que recoger el cadáver porque aquí no tiene lo Entonces, claro, encontrarte, de hecho mi familia me lo intentó quitar porque yo estaba en un momento, imagínate, después de la funeraria de la y de todo. Pero en los hospitales privados es ya el trato es, o sea, que directamente puede venir una matrona puede estar, puede a venir y de la funeral claro, pues no sabes bien. ni qué hay que hacer, ni, ni sabes nada, absolutamente nada. Pero claro, ellos necesitan ganar su dinero y se tienen que hacer cargo cada cadáver. Y tú en ese momento estás dispuesto a, a que me digan sí. porque no sabes qué hacer, ni tú ni sí, tu familia. no lo he tratado en mi caso, sí que tengo que decirte que, que a mí me trataron súper bien. Sí, yo creo Pero que lo más. Que es no puedo generalizar en todos estos años de público y privado. Sí, su su manera, manera, todo ya se supone que no ocurre. Lo único que yo vi es que me mucha de O sea, para mí caos se portaron muy bien conmigo, los profesionales, todo ser una planta sí. distinta, me, me, me, me dijeron que el los sí, pero es lo que falta es información. Pero eso tengo no, no, sí, empatía no no de los profesionales, profesionales. Sí, sí, a mí no, a mí me lloraron de conmigo y la matrona me dio un abrazo, me dio la enhorabuena por lo fuerte que fui <coughs> y me dijo, no, me gustaría que te... Eh, me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera. O sea, yo sí, con, o sea, tuve un contacto, una empatía, yo tuviera una empatía conmigo y contigo. Pero también te digo que, después, bueno, que el ginecólogo casi llorando, pero sí que es verdad que dos días de eh, dos meses de para la revisión se acordaba de lo que había pasado. Yo creo que también sí. es no, un bueno, problema de Bueno, además, pero desde el profesional, el día que te como de todo el día que tengas las habilidades que ese día puedas desarrollar y cómo se sienta esa persona. O sea, para sí, pero creo que es falta de es que no hay muchos protocolos sí, mucho a nivel de papeleos de registros vas al registro sí. central de Barcelona y te dicen que no que no se puede inscribir a un bebé que ha nacido muerto aunque sea como, como un aborto luego vas a otro sitio y te dicen sí pero lo tenías que haber hecho en el registro pero es que en el registro me dijeron que no hay mucha falta de información por lo que decían ellos un porcentaje bajo tampoco es el punto A del día de las reuniones entre todo el mundo ¿no? pero sí que está bien poco a poco ahora cuando hay un caso así de los padres que los marean, pues luego voy yo y les vuelvo como psicóloga o como acompañante de los padres y pierdo dos mañanas en explicarle a sus funcionarios lo que ha pasado. Me da igual y sí. yo que no tengo el desgaste, yo puedo perder esas semanas o voy al cementerio y les digo, mira, les habéis dicho que su bebé no está aquí o que está en una cosa común y eso no es verdad, porque no está en una cosa común. Entonces, a partir de ahora, si nos importa, lo decís así porque mira cómo están, tal. Pero hay, hay que ir, alguien tiene que hacer este trabajo, los padres, por desgracia, ni energía, ni ganas, bueno, no, no, aunque así. algunos, pasado el tiempo, sí, sí, porque pasado el tiempo estás más fuerte y dices, ahora sí, como asociación o a nivel particular, volvéis o como grupo y decís, mira, a nosotros nos dijisteis esto, nosotros lo otro, incluso en el mismo hospital, depende del turno, a unos les dan una información y a otros les dan otra, en el mismo hospital, pues si luego podéis volver y retornar eso y decir, mismo hospital, diferentes informaciones, Muchas veces, a lo mejor parece que ni caso, pero no, es verdad, lo que dice ella, a veces es que no van a poder hacer nada, pero va quedando, y solo que le cambien chip a una persona. Yo, yo diría que como personal sanitario, soy la entera, y tenemos un, un muro para las personas que queremos intentar humanizar, como todo eso, o sea, yo trabajo en, en quirófano y no entiendo muchas cosas que he intentado cambiar y tampoco sabes cómo. O sea, quiero decir, sigo sin entender por qué me bajan las cesáreas, eh, porque no hacen piel con piel y entonces separan a esas madres de esos niños durante una, dos horas, lo que la anestesista decide eh, que sea yo, evidentemente, lucho para aportar el tiempo y que sea al mismo tiempo. Eh, he tenido broncas porque he me metido a bebés a lactar en el despertar a pesar de que se han negado a anestesistas porque no era eh, compatible con la lactancia, cosa que o se ha demostrado que no hay, no hay eh, medicamentos en contra de la lactancia, o al menos los que ellos dan. Entonces, te, no, te encuentras un muro de decir, bueno, ¿y cómo lo hago? Sí, es muy frustrante. O sea, la, la palabra. Yo claro. Por ejemplo, yo, por ejemplo, en dos hospitales en Barcelona tengo a toda la unidad de UCI, un neonatal natal queriendo hacer algo toda la ¿No unidad. Pero ¿Cómo no permiso, eh, por, luchas por intentar ampliar un horario de visitas a luces pediátricas y quiénes me llevaban por la mañana y mediano por la tarde, por no hablar de los privados. Pues Ento no, Entonces dices, bueno, sí, formación, sí, eh, información, pero ¿y? ¿Cómo? No, pero sí se puede hacer los cambios. Para ¿Pero que cómo? O sea, que que me dijesen. Sí. Pues de esta manera, en piel con piel, si es estáis metidas en esto, ¿sabéis cómo se puede hacer el hospital. En, el pie en la cesárea, en el hospital que el pie hace piel con piel es porque la mamá hace el primacero en la habitación, no la alarrea, no? el despertar, nunca claro. hace... Vaya a los hospitales, ¿Eh? que lo no son. <risa> <risa> de, el despertar lo hacen en la habitación. Claro. Entonces ahí sí que no hay separación de la Pero a mí me bajo la el, mamá de ahí. En el momento que la mamá... Mueva las piernas, puedes subir a la habitación. Entonces le digo, Laura, mueve las piernas y me dice, sí. Digo, entonces me quedo ya la anestésita y le digo, puede subir? Bueno, es que me han dicho que tres cuartos de la una hora. Pero eso lo hacen directamente en la habitación. Yo creo que afortunadamente no hay pasos o sea, no es que lo podrían prestar. Ojalá, pero claro, cuando yo sé que hay un no, yo sé que hay no, un momento, pero ¿cómo lo no hacerlo, Si sí, es lo que iba a decir. Yo, o sea, ¿Quién me dice a mí, matrona, que yo no coja ese bebé después de que lo ha visto el pediatra y se lo ponga a la teta, al, al, a la y las el cirófano las El anestesista la al primer día te remueves sí, y yo también me sí, la no a hacer. Pero a usted que es madona. Y a usted que me madona. Lo sé, pero eso pasa porque usted es madona. Es una enfermera sencilla de X sitio que no lo vuelvas a hacer. A ver, yo creo que, el, que tenemos que tener conciencia de que estamos en este ámbito cultural, pero la cultura somos es nosotros. Esto va a cambiar dependiendo de nosotros. Nosotros somos agentes de cambio. Eso es lo que tenemos que entender y convencer. Cada uno es de nuestro papel, como padre, como psicólogo, como matrona, como ginecólogo, me da, o sea, me da igual cada uno en su rol tiene, tiene que convencerse de que lo tiene que hacer y en la medida que esté en su mano empezar a transformar los espacios. Lo sí, que a, sí que hay a, que facilitar a a es tal, la, la comunicación la entre nosotros, sí. que, que nosotros los profesionales tengamos a mano esos contactos de a esa mujer que le sucede como a mí hace nada. Y lo tengo aquí y cada vez que entro en ese panitorio me va a suceder durante mucho tiempo porque solamente hace un par de semanas. Eso está, eso está ahí, pero que tú en ese momento, cuando sale por la puerta, después de, de haber hecho un buen acompañamiento, le puedas decir, mira, toma, aquí tienes información, si necesitas algo, ponte en contacto con ellos. Y tengo la suerte de trabajar en un hospital que falta mucho, me refiero el protocolo de duelo, hay que revisarlo y hay que actualizarlo pero sí que están disponibles los psicólogos, se ofrece a la pareja que no tenga contacto con ellos. Pero yo qué sé, yo creo que el sentido, vale, nos hemos expresado, pero hagamos algo y hagámoslo sí. cada vez desde sí, nuestro lugar. Es lo que comentaba, yo en Barcelona tengo dos hospitales que toda la fe personal, o sea, personas concretas creen en, en una manera de hacer las cosas, el hospital no lo aprueba y es decir, vale, el hospital no va a dar ese folleto de forma oficial. Yo lo llevo en el bolso y te lo doy mamá. Eso no hay ningún problema ¿eh? A nivel de fotografía es igual. Los hospitales no quieren que haya un fotógrafo haciendo fotos. ¿Qué estoy haciendo yo? Formando a matronas en fotografía. ¿No sí, quieres pero... que venga un fotógrafo a hacer fotos? No pasa nada. No hay ningún fotógrafo. ¿Quién está con el bebé? La matrona. Yo le voy a enseñar fotografía a la matrona. Solucionado. Hay que hacer un poco. O sea, ¿qué se puede hacer desde cómo? La, el piel con piel que decía antes. ¿Cómo se empieza a hacer el España piel con piel? Haciendo reforma en un hospital, overbooking, de, de no hay y mueren los niños, no hay cuadras, piel con piel, que en Colombia está funcionando, por el morro, y se empieza a hacer así. O sea, hay cosas que se hacen por el morro y hay cosas que se empiezan a hacer a nivel particular. Es que el hospital no lo hace, pero si las cinco personas que están de guardia lo hacen, el hospital ya lo hace. Lo que explicaba Juanita. No hay ningún psicólogo en el clínico, pero ella estuvo, ella es psicóloga, había un psicólogo en el clínico. Ahora se si ha ido ella, están todos vueltos y un psicólogo en el clínico. Bueno, pero ya ha pasado. Entonces, a veces hay cosas que se hacen haciéndose, y si no, se hace un poco el La puente. Y que, dejando, ¿y sí, que si solo no, una persona cambia el chip, esa persona le cambiará dos y esas dos a cuatro y así si funcionan las redes hoy en día y así funciona dos, Y aunque no parezca, es verdad, ahora ya no, ya no estoy yo en el clínico y no hay psicólogo, no, sí que hay, sí, pero... porque quedó esto, o sea, después de estar allí y trabajar el tiempo que trabajé, vieron que funcionaba, vieron que funcionaba y que hacía falta claro. y insistieron hasta volverlo con el director, del, al jefe de servicio y insistieron, pero tanto, tanto, tanto, ...que lograron conseguir una, un psicólogo unas horas. Es verdad, no tienen un psicólogo que está de tiempo completo... ...y probablemente el psicólogo que hay ahora... ...no puede hacer el tipo de trabajo que yo estaba haciendo en la unidad... ...o se centre en otros aspectos específicos que no sé cuáles sean. Pero sí es verdad que el equipo empezó a unirse... Y, yo, y, ...y seguramente no todas las enfermeras ni todos los pediatras... ...pero sí un, una buena parte que ha presionado tanto... ...que ahora hay un psicólogo, un par de horas... Ojalá este psicólogo lo haga bien, ¿sabes? O sea, porque también allí, entre todos los profesionales, habemos de todo. Y yo cada día digo, ojalá esta psicóloga que está, esas dos o tres horas que está, haga cosas para que se pidan más horas y haya más psicólogos en el hospital. Porque, porque no había y no hay. Y lo que hay es así, de a poquitos, de batallas, de... De, bueno, que de haciendo, que haciendo así, y de eso. transformaciones pequeñas que de pronto se reflejan en una caja como esa. Por eso digo: es que a mí me conmueve porque veo esta caja y digo, ¡Uf! increíble que, que esto esté pasando. No bueno, sé, sí. tienen que ir creciendo redes y es un poco también lo que estamos haciendo. O sea, claro, yo estaba encantada porque tenía clarísimo que iba a aprender mucho más de las personas que estaban aquí. Que ella seguramente de mí. Hizo, ¿vale? Yo sé, yo conozco estas asociaciones, pero claro, yo no soy una madre que tiene una pérdida, Es una persona que estudia algo que en principio es un objeto artístico. ¿vale? A mí las condiciones artísticas de este objeto quizás sea lo que menos me interesa, pero bueno, eso es una forma, es una imagen y hay que hablar sobre ello. Yo os he escuchado, he visto la importancia que tiene esta fotografía ¿vale? y, y me va a servir, nos hemos conocido vivir eh, ha enfermeras gente particular no sé ya esto va a ir de boca en boca vamos a ir generando este, pues esos, esas redes ¿no? es además paso. de la además de la parte médica realmente eh, es muy importante dar esfuerzos en todos los sentidos claro. o sea todos los que estamos aquí que estamos en el mismo barco tenemos que pelear porque la sociedad reconozca por ejemplo a nuestros hijos eso es súper importante yo es por ejemplo es lo que intento hacer eh, pues en mi trabajo, y hablo de la muerte, o sea, cosas que entiendo que la gente las ve un poco extrañas de entrada, pero lo siento, ahora soy así, y todos tenemos que pelear por eso, porque será la forma de cambiarlo. Sí, eso siempre al final es una responsabilidad, pero también es algo lógico, que las mamás, los papás, sois los que más poder tenéis, ¿no? es decir, donde esté un padre o una madre hablando de su hijo, ahí se caen con una fuerza muy imparable. Si tú hablas de tu hijo, por su nombre, le reivindicas, ¿cuántos hijos tienes? Pues tres, pero no falleció. Siempre lo va a decir, voy a decir dos. Porque, porque me callo. Bueno, a veces digas dos, pero porque quieras tú. Pero cuando digas tres, pero no falleció, esa persona igual te mira de rato, esa persona igual está incómoda. Pero eso que dices tú para estar incómoda yo, estás incómodo tú. Pues, y al cabo no estoy diciendo nada que no sea cierto. Tengo, tuve tres hijos, he tenido tres hijos. Esa es esa forma de que todo hablaban sus abuelas. Y que así es como sabías que hablar de la muerte, ha hablar de la vida. O sea, yo no sé qué concepto tenemos en esta cultura contemporánea, vale pero es que la vida existe porque existen la muerte. Y a mí me es pasa al contrario que a Pau. decía, yo ahora le temo a la muerte. A mí me pasa todo lo contrario. En mi casa siempre ha habido una cultura de temer a la muerte. Mi padre es muy temeroso de la muerte, lo ha sido siempre. Eh, mi madre, que es muy gallega, siempre dice que si tienes mucho miedo, eh, bueno, o sea, no, no te vas a morir. <risa> Pero eh, realmente eh, yo lo veo diferente. A mí ahora la muerte no me da miedo. Eh, entiendo que todos vivimos con eso, unos más, otros menos, no tiene más. Pero es eso, tenemos que reeducar y desde la reeducación se moverán todos, todos. O sea, eh, tanto la parte sanitaria, todos los gerentes sanitarios también se moverán, todos. Sí, entonces es un, una, un cambio de base muy de, muy de con tu vecina, con tu hermana, con tu jefe, con tu compañero de trabajo y esto se expande. Entonces también hay que comparar, yo con las formaciones que doy a sanitarios sobre todo les comparo con el piel con piel, es decir, desde que se empezó a hacer en Colombia hasta que se hizo aquí casi veintipico de años una cosa que salvaba vidas desde el minuto cero, tanto veintipico de años, desde que se empezó a estudiar el, la psicología del cáncer, o sea, la psicología de Estados Unidos, años 40, hasta que aquí hubo estudios de psicología en las universidades, años 80, 40 años, tema cáncer, que no es una cosa minoritaria. Entonces, todos estos cambios médicos, 30, 40 años, bien buenos. Tampoco nos va tan mal en el duelo, si lo miramos así, porque... En un Miras de 10 años ahora, un abismo. Entonces, bueno, a veces es muy desesperante, ¿no? Porque te frustras. Yo, de hecho, hace un año dije, dejo el tema. Hace un año, dos meses antes de Nadia, dije, ya está, se acabó. A nadie le importa esto, paso. No puedo más, estoy agotada, dejo el tema. Y me llama Nadia, los padres, para Bueno, que es muy normal, que es, es, te agotas. Pero al mismo tiempo piensa, ya, pero, ojo, hace 7 años y ahora. Tampoco estamos tan mal. Y al final es eso, es... Si yo hablo con estas dos y estas dos con otras, en 10 años, ¿cuánta gente hemos hablado? Y son pequeñas cosas, ¿no? Llamarles bebés y no fetos, ¿esto? Sí. Yo en, todos los, en todas las formaciones que doy a ginecólogos, es la palabra que más les conmigo, todo el rato. O cuando dicen abortos, todo el rato. Digo, bueno, abortos sí. será la descripción, pero cuando hables con los padres, no son abortos. Feto no es un fetón, que sea de la descripción todo el rato, o sea, me da igual que la formación de vuelo o de fotografía al final yo les estoy cambiando una palabra todo el rato, tres horas diciendo bebé, bebé, Claudia, David Marc. bueno, pero es un efecto de bebé, todo el rato bueno, pero algo queda y eso es muy importante, hay que, hay que tener energía para hacer esto pero cuando te ves con la energía de hacerlo y lo haces, algo funciona seguro, aunque sea una un rato, si queda. ¿Alguien quiere, quiere decir algo? Vale. Bueno, siguiendo cuál es un poco la asociación dolina hemos redactado un protocolo, vamos a los hospitales de hecho el de Gandía ya lo está implementando y pues es eh, cómo dar la noticia, sobre todo cuando el, el bebé muere dentro de la madre en qué momento darlo porque salen casos de mirar la eco y decir, uy, pues no hay nacido vaya, he muerto fetal no, la madre está ahí, tiene que asimilar todo eso, entonces pues lo de la funeraria, en plan, a una compañera le trajeron los papeles de la funeraria y con la barriga, con el nene todavía dentro. Entonces, eso, ¿no? todo lleva su tiempos, o sea, hay que procesar la información, acompañarles, sobre todo mucho revisar los tiempos. Y qué información se tiene que dar en cada momento, apartarles en una sala. Claro, eso según disponibilidad, apartarles en una sala que puedas, claro. El, el parto es más duro, más lento, y es un, es un encuentro con ese bebé y una despedida a la vez. Entonces, que puedan hacer la familia, que tomen el tiempo que quieran con, o sea, con, con el bebé, que lo vistan, que, no, que insistan en hacer fotos, y luego ya, pues comentar: pues, bueno, que está muerto, pues eh, tiene que venir a la funeraria, y los, papel, los papeles, de hecho, estamos pensando en mediar como asociación y pensar que los padres, porque a mí me resultó súper traumático tener que ir a negociar y pelear con las funerarias y firmar todo eso, horrible, entonces si eso pues, alguien puede mediar pues viene bien. bien. Y, y esa es un poco la labor de, pues, de establecer un, un protocolo y quitar frases de la sociedad que la gente lo hace de buenas, en plan no te preocupes, eres joven, tendrás más se me ha muerto mi hijo, se me ha muerto, y eso es algo que, que va a estar toda mi vida. Y entonces, da igual que venga más, o que ya tenga tres, ¿no? Este es mi hijo y toda la vida será. Entonces, esas frases que se dicen un poco para animar y tal, pero no, hay que borrarlas. Entonces aprovecho para comentarlas, o sea, que, que cuanto más se sepa, pues que... Yo eso de lo de, de las clases lo voy un poco más por el, porque el primer día de los que, el, lo que hablamos un poco también es un poco que a la persona que te lo decir no le vas a cambiar que te lo siga y que lo siga pensando. Yo también es, pienso que es un poco la, la parte de los padres, o a sea, el padre como la madre, no de menospreciar ese comentario, pero sí como... Pues bueno, si, si lo pasa, me lo vas a me vas a seguir diciendo y evidentemente lo vas pasar a pensar, si, si con días, es, no han falado, si por muchas lo día no dejáis el mío con tecido. Pero yo también. Pues por suerte, sí. Me... sí, pero bueno, yo igual, también es por por, por, por, por, por también depende un poco de la personalidad de cada uno. A mí si me lo digo, yo por pues, mi manera de ser, si me lo digo, pues, como que me da igual. Me da igual que no digas eso, porque igual... A mí no, yo soy la mamá, pero a Claro, no. Claro, ah, pero es que a me lo es que mejor el, ya no es el trabajar o el quitarlo también la sociedad, también un poco es el trabajo que haya también en, en lo que es la pareja. Porque si sabiendo que... Compensa, no que compenses un poco, pero si yo sé que con quién nos vamos a estar, pues va, va, va a darse o después de se que sea esa situación, pues de alguna manera, o normalizar un poco la. Cuanto más normalices, a fin de cuentas, pues por la otra persona es lo que decíamos sí, ya. Sí, pues mira, mi hija, mi hija evitar el de decir, no, pues se murió mi hija, no, mi hija. Y por ejemplo, desde el minuto uno, para mí es mi hija. No va, dejar, no va a dejar de ser mi hija. Y decir que, en caso, pues un poco le digo, a ti que te importa. Porque... Claro, pero lo que implican esas frases es el que tu hija no ha sido para nada. Claro, pero eso este sí, tiene que venir un hija poco hija. de los padres, de ser el primero, decir, pues mira mi hija, nació el día 1 de abril, el día 2 falleció, y ha, durado, ha vivido 36 horas, pero es mi hija, y se llama Ana, y lo que pues no pues mi, mi bebé, o dejarle como llamarlo, pues eso, ir a morir al gesto, o el, pues no, para mí es mi bebé, y si, si alguien sigue impeñando llamando al pues bueno, él va a tener un problema. Todo el tiempo y yo no, porque yo desde el minuto no tengo con porque yo que es mi hija, no tengo confianza. Pero la se lo, se lo sí. o sea No con mala educación ni nada, porque yo también entiendo que es bien intencional. es decir mira, me acabas de decir eso y no me lo tomo mal, porque me sé cómo lo está diciendo desde el cariño. Pero por favor, la próxima vez, ya no por mí, a otra persona, no lo hagas porque cada quien gente lo entiende. ¿eh? O sea que hay veces que, a mí me pasa a veces que cuando te la confrontación, pues dices, paso pero otras que dices, bueno, ¿Cómo? se lo voy a decir y, y luego se dice, lo acaban entendiendo, todo bien dicho y desde el respeto y la gente me entiende, es para luego sí, sí. perdón, perdón, no, pues, no tengo nada que perdonar, sino... claro, claro. Sí. Claro. se trata de no tener miedo, igual que ellos no tienen miedo a preguntarte claro. qué ha pasado, por el claro. modo de qué ha pasado, tú tampoco tienes miedo en decirle, claro. pues mira, a mí no me apetece hoy hablar contigo, claro. ya nos veremos mañana, mercado no ha pasado <risa> o... y a lo mejor te lo cuento, a lo mejor no. Claro que luego también yo creo que para las mujeres, como es algo mm. pero, bueno me sucedió sucedido, yo tengo un perro, ¿no? claro, me pasa a dar un perro claro. y todos los vecinos, como yo hablo con todos los perros del barrio, pues, sí, sí. Claro, todos, todos sabían que iba a dar a luz que tal. Entonces, claro, luego el momento de volver a casa y que la gente te pregunta, ¿y tu Es que tenés tu bebé? Entonces claro, esa pregunta ni era, uf, yo de hecho no quería volver a casa simplemente por los vecinos, ya no por mi casa, porque luego yo llegué, recogí todo y ya está. Pero era la sensación de decir, tener que enfrentarte a la gente y tener que decirles que ha muerto. Entonces, porque la misma cara de la gente es de. Y sí, claro, ¡Ah! ¿Mi clara, tú sí. misma dices, ostras. Claro, es que es una situación que te hace... No se lo espera para nada. Claro, y sí, la, la, la, la, la cara que, que pone la acción es, ustedes, es, te asusta más que tú decirlo. Y al final un momento dices, pues no lo voy a decir, ¿sabes? Pues voy a intentar huir y me ponen la caer para que me vean. Pero pues claro, uno no puedes todos los días, ni para regresarla. Te ves consolando, te ves claro. consolando a sí, gente. Claro. Sí, sí, en mi caso... Por ejemplo, a mi médico de cabecera, que cuando fui a decirle que mi baja de reposo, que era una enfermedad común, se convertía en baja por maternidad, casi lo tengo que consolar. Iba con mi madre y yo ya le dije cuando salimos, digo, ya te lo advertí antes de entrar, esto iba a ser así. Entonces, eh, en ese sentido, uf, pues hay que ir poco a poco. Pero tenemos que ir para adelante y reeducarlo. Y a los profes... Los que tenemos otros hijos, yo tengo un hijo de tres años y medio, aparte de que preguntamos a dos psicólogas cómo decirlo y demás. Mi hijo no estaba al tanto del embarazo, que ya estaba avanzado, me refiero, no quisimos hacérselo eterno, bueno, decidimos hacerlo así, pero después sí que nos dijeron que teníamos que contarle todo, porque al final él sin querer se había enterado. Yo fui a hablar con una profesora, por ejemplo, para decirle, eh, nos ha pasado esto, que eso ya yo lo sabía, y cuando ya supimos cómo decirlo, le vamos a contar esto. Al final son gente que también trata con ellos, están muchas horas y necesitan también aprender a gestionar eso. Porque claro, yo le dije, si mi hijo en clase nace el hermanito de otro compañero y dice, yo también tengo una hermana y se llama Eugenio, eh, no, o sea, no se lo niegues, por ejemplo. Y pues eso, poco a poco, o sea, hay que tocar todos los palos. Todos. ¿Sabes? Entonces, la es como, sí, como asociación, no sé, en no Barcelona tenemos una asociación ANEL que tiene un programa para profesores específico. Por lo mismo, tanto para saber cómo acompañarles como para no meterse a contradecir a lo que el niño diga o cómo elaborarlo. Si el niño dice esto no, pues ni hacerle callar porque no es mentira y porque lo necesita decir y cómo reconducirlo para que tampoco los otros niños entren en pánico, pero sean conscientes. Un poco es. Sí, el tema profesores y niños, los niños son super maestros y es la generación que viene y es que esperanza. Porque jo, los niños hermanos una no pasada y hacen esto, lo ¿no? normalizan un montón. Y jugando también, juegan a que se muere su bebé y. No, espera un no, que no se muera todavía bueno, pero luego se muerá, porque, no, no, no Y lo tienen como bueno. Sí, sí, de hecho, de hecho me acuerdo perfectamente que, que mi hijo de tres años, me preguntó, mamá, tú te cuidas y le dije. Y, y, y podré pues, quedarme con todo mi dinero. Bueno, sí? sí, venga. Para ellos es una normalidad. Sí. Tiene otro hermano y. y, y bueno, tendrás que repartirlo con Ferran. Pero si Ferran no lo quiere, me lo puedo quedar todo. O sea, ¿él, el hecho de morir me un poco sí, el bai, ¿no? El hecho de. No tienen esa imposición social de que sí. esto es muy inadecuado, es políticamente incorrecto. Hay que aprovechar que no la tienen para, para que lo expresen sí. sí, así. Es llevar la normalización que tienen de. de, de... De la muerte, sí. Entonces, yo, mi hijo con 5 años, pasando un día por un parque, un carro, y le preguntó a la madre: ¿está vivo? Entonces, pues, <risa> ejemplo, listo, yo eso? No, no Entonces, mi me dijo: Que se entere que no puede ser Y con la misma, la pelota Sí, y no está traumatizada, ¿verdad? No, no, no, no. Ya, es así, o sea, hay que aprovechar esto para. Joder. Quizá no es la forma no, de bien, preguntarlo, sí, pero, claro. pero, pero bueno, sí, no tienes ninguna tontería. ¿verdad? Hay sí, que decir sí, que pueda trabajar en es bueno, es es que hay, hay que visibilizar, no <risa> solamente la muerte de Natal, que también, porque es un tema silenciado. Hay que visibilizar la muerte. Sí, es que, ins, insisto, o sea, estamos en una sociedad que vende juventud, que vende belleza, que vende... que Es que nos olvidamos de que todos vamos a morir. Y si hay algo que nos va a unir a todos y a todas, sí. es precisamente ese momento. Yo le tengo, por lo que decías, yo tengo pánico a la muerte. Y un día decidí estudiarla, y dije, vamos para allá ¿no? Y creo que se tiene que repetir constantemente. La gente se asusta, no le apetece. Yo, hay veces que la gente no entra en mi habitación por no ver las fotos, pues muerde. Pero no pasa nada. Y de hecho me preguntan constantemente, ¿y cómo lo haces? ¿Cómo puedes? No, primero, es una representación. Yo no estoy viendo un cadáver para empezar, estoy viendo una representación. Viendo porque esto es real, es lo único real. Y esto quería decir, seguramente para despedir, porque nada me tendré que decir. Si sí, en las culturas, eh, te la de sí. la dirección de la dirección la dirección de la muerte diferente completamente de la de nosotros. Yo, O sea, sienten que de persona dirección no la pero, no te digo que sea alegra, pero tiene como un... es una fase más de la vida. por es eso que sí, es cultural y por lo tanto es reivindicable, No es una cosa biológica que tengamos en la de No, es totalmente aprendido. Y además también es una frase hecha de los fallecidos, ¿no? Mientras recuerdas a un fallecido, sigue vivo. Pero es que sí, ¿eh? es pues cierto. Pues entonces los bebés, ¿por porque no queremos recordar? O sea, es un atracto picazo y es verdad, y todos tenemos ejemplos. Que decíamos antes, ¿no? Si mi yayo era muy de Madrid, de acuerdo siempre que marca en Madrid, pues mi yayo sigue vivo de alguna manera. Pues eso es aplicable a todas las muertes. Sí, reivindicar la identidad de esos niños. Es que esos niños tienen esa identidad. Forman sí. parte de esa familia. Sí, sí, pero también es que es claro. muy irónico porque mientras estás embarazada y el bebé está vivo, nadie te niega ese bebé. Exacto, y te la quitan de repente. Y hay como esta fulanita y le he regalado sí. esto, que es para decirle para qué le compras nada, si sí, no lo va a usar, está ahí dentro. Nadie sí. se lo dice, ¿no? le das por sentado que lo va a usar, se lo compran a este bebé. Si este bebé fallece, eso es como, pero ¿por qué? Si hace una semana le hablabas. Claro. Y ahora me dices que me olvide de él, o sea, es como, realmente es una incomodidad que genera porque. Sí. Le das la identidad mientras está vivo, pero tampoco lo ves, tampoco sabes cómo es. Y le das la identidad. Es al morir que él, o sea, está, es totalmente la incomodidad porque ya ha muerto. No porque no haya nacido aún, porque mientras no ha nacido pero está vivo, tiene identidad sí, cuando muere. O sea, es la muerte el problema aquí, ¿no? Entonces, sí, es yo... Sí, pero después lo... un adulto no le denamos la identidad. No, no le damos la identidad a ese tipo de ¿no? esto que es un poco contradictorio, ¿no? Por eso no es importante no. representarlo. Sí, sí, sí. eh, creo que el tema de la muerte, además de cultural, es también familiar. Mm. Como los procesos de vida, los procesos de parir, de amamantar, de, de cómo se entiende pues, el hecho de, de criar no la familia. ¿no? Entonces, eh, sí que es cierto que para muchas familias se transmite ese tabú hasta que un en momento se rompe o no. Ya, ya no es tanto la cultura sino un hecho muy familiar. Eh, concretamente, yo os puedo decir, mi madre falleció hace cuatro meses y mis nietos vinieron al canetorio y mis nietos vinieron al infierno porque mi hija quiso que, su, que, sus, nietos, que sus hijos lo no vieran, pero es que mi familia se ha hablado de la muerte siempre, de hecho, eh, mi padre murió, yo estaba con mi padre cuando murió, mi suegra murió en casa, en su cama, rodeada de todos sus hijos y mi madre ha muerto en su casa, en su cama, con sus tres hijas, entonces, integrar eso en la vida es, es que tiene que ser lo hemos dicho todos, la muerte va a unir a la vida, y es que hemos de romper ese tabú, estoy hablando de muerte perinatal, eh, yo acompaño a mujeres en procesos de maternidad y cuando estoy con ella he acompañado muertes gestacionales tempranas y ha sido si se puede decir más fácil eh, transitarlo porque he estado a su lado las he contenido, las las he acompañado esas herramientas que en ese momento ellas han necesitado. Eh, ha sido igual de doloroso, pero quizá el tránsito ha sido más fácil. Cuando eh, ha habido una situación de una muerte gestacional más avanzada, que ha sido algo ya, que a mí se me ha escapado. Yo estoy formada en duelo, estoy formada en salud mental perinatal, pero creo que eso ya no era para mí. Yo lo he derivado al profesional cualificado. Quiero decir, no es la profesión, sino es la persona. Yo no soy matrona, yo no soy psicóloga, pero sí acompaño mujeres. Entonces tengo el suficiente conocimiento para que esto no es mío, y lo derivo a una persona de referencia para mí. Entonces, hemos cambiado muchas cosas, pero son cambios desde la base, desde la misma familia. ¿no? Desde base de los el se ha muerto. ¿No? Tú ya ellos se muerto. Y cuando mis miedos vienen al territorio y vieron a mi madre, dijeron, ¡jo, pues dormida! Pues sí, pues parece dormida. Y no Pero la vamos a ver más o no. Atrás, porque estoy claro, muy es, muy es una contigo, tía, sí, Es una ¿eh? claro, o sea, porque yo era pequeña desafío. Sí, claro. Yo he estado en mucho, muchos funerales ¿sí? y muchos entierros. Y he visto muchos muertos. Claro, y la también, por eso no les digo. Aposalante. A ver, ese pago Porque es que en yo me me habrá Entonces, en la sanidad, en la educación, en la familia. Yo creo que la familia también es muy importante. Porque yo, por ejemplo, mi suegra le pasó lo mismo a mí tiene tres hijos y el del medio falleció. Cuando a mí me pasó lo mío, ella dijo hazlo como una gorquia, si no tienes que hacer ningún papeleo ni nada. Mm -hmm. O sea, con no, toda la intención, intención del mundo. O sea, claro a mí le pasado hace 35 años. Pero no ha cambiado su mentalidad de decir ni hacer nada. O sea, a pesar de que le ha pasado lo mismo que a mí, era como a la casilla y te vas a casa y te olvidas. Claro. Pero era que razón, yo, yo cuando dije, digo, no, no puedo, no puedo, y de hecho yo por la... por la... La muerte de, de, de sentido el amor una familia, que la mía, no se habla nada. Yo ni fui al crematorio al, al, bueno, al no fui, porque me era como que, que la gente me decía, no vayas, no vayas. Entonces, fíjate así, familiarmente, el tabú que hay, que te hace a ti que no puedas salir. tanto Yo tenía tanto la familia política como la familia mía, entonces, al final tenía que ser yo la que abierto y la ha puesto encima de la mesa de decir, no, mi hija se llama Cayetana y ha nacido, y ver, o sea, está muerta pero es mi hija. Entonces, dar ese paso de también familia es cambiar la mentalidad, de... es muy complicado. Está claro que lo que decimos, la primera voz es la nuestra y la de que tiene que hacer escuchar, porque de boca a boca al final la gente, la cultura como agentes sociales, daremos ese cupón. Pero cuesta es, ¿eh? Las demás de la que nadie el mismo paso. Tú, las vas a hacer tú, las casa. Claro, no, pero, pero sí, además yo soy la pequeña, de mi familia, entonces, claro, era como ya, el, sí, el, el vamos, la pequeñita, pero que es pues un, pues un camino que cuesta mucho, porque tienes que tú, psicológicamente, sí, estar disfrutada y aparte y tienes así, que hacerte sí. la voz adelante. No sí. no pues estar fuerte para hacerlo, pero bueno. Pero esta cuestión de la identidad también se aborda esto hay que pensar, y aquí hablo hablo ya como historiadora. Eh, claro que la individualidad es una cosa ecimonónica. O sea, eh, anteriormente, pues bueno, los niños nacían y morían, no es lo normal, ¿vale? O sea, lo raro es que un niño naciera, conociera. Entonces, creo que la cosa de la identidad, la contra de la individualidad, es una cosa realmente moderna y propia del mundo contemporáneo, ¿vale? Que yo entiendo porque he nacido y vivido un pero a veces no hay que situarse atrás, luego por el tema de tu suegro. ¿no? Es una persona también de otra generación, igual tiene otra visión, otro, otro espíritu. Y hay que entender de esa humanidad. O sea, esto mm, es lo normal ahora, pero no era lo normal hace, hace dos años. Y lo de que esté registrado ¿no? hace doscientos años, me dirás tú, si los nuevos es algo. Sí, no, la cuestión poco, ¿no? de la familia de la mujer, esa mujer es como un que esté en el libro de familia, ¿no? Y, claro. Sí, sí, sí. Todo gira en torno a un mismo, pero es eso, la cuestión de la individualidad es algo relacionado. Sí, sí. Familias, yo no voy a despedir. Siento, <g pies> sí, sí, sí, es que aquí podemos estar hasta mañana sí, hablando. Familias, <risa> <risa> <ríe> quiero agradecer el espacio insisto, <risa> porque yo creo que esto no había sucedido nunca, ¿no? Estar como tantos personajes, tantos agentes, ¿no? Juntos en el mismo sitio. Y, y creo que es sí, importante, ¿no? importantísimo, y, y en sentido agradecer a tu a Núñez sí, a... o a Norma por presentar, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, y a todos ¿no? Ya tengo los trans, ahora porque ya tengo para mí, es como un fan, ya de o sea es genial que estés <ríe> aquí. ¿Y esto seguirá? Mm. No, no, no, no. Eh, yo volvería eh, ¿no? a hacer ahora que vos sembla eh, Yo creo que en la sociedad en la que vivimos y desde ya hemos de temps las tasques de reproducción femeninas y de cura están absolutamente desprestigiadas. Entonces ¿vale? eh, sabemos en qué sociedad patriarcal vivimos y qué es lo que eso significa. ¿no? Y de alguna manera al fin de les de la vuestra conversa, eh, reflexionaba si no y habrá mucha relación entre ese poco reconocimiento y esa poca visibilidad del que ha suposado eh, gestar una criatura, eh, crear tu pulmón alrededor de esa criatura y que esa criatura finalmente eh, acabe desapareciendo. Eh, la no menos arriba a terme o arriba de terme, bueno, no se expresarme muy bien los términos correctos, pero el decir es el paralelismo que ya entre el desprestigi de las tasques de cura asociadas mayoritariamente a los ganes y de las tasques de reproducción, el desprestigio precisamente del que suposa la tasca, eh, el esfuerzo que todos les dan hacemos en el momento en que son mares, gestem, parim, amamentem, reproduim, etc. ¿no? O sea, yo creo que esta no visibilización, la banda del tabú de la amor en la sociedad contemporánea, que ya sabemos que es eh, normal general, pero para los adultos, como para los niños, ¿no? o como para los bebés, a banda de esto, es. Yo creo que ya el paralelismo entre esa no visibilización del que suposa el amor de una criatura y la tasca ingenuo que suposa la reproducción de los dones en esta sociedad. El no volver no a la reproducción, el esfuerzo que hacen los dones por tirar esta sociedad es de la que son les paridores de vida, a ¿no? eh, eso está desprestigiado, igual que el estás que de cura y perdón, que una dona o a una criatura, pues, pues, pues no pasa nada. ¿no? Y sí, pasa, y pasa mol, ¿no? y pasa mal porque ahí ya mol de vital invertir y es un esforz vital tener que, que reconhecer. A veces parece que es como un fracaso Exacto. en una tarea que era tan sencilla, porque de de... antes misma antes sí. lo hicieron también, ¿no? o tú misma antes lo hiciste bien, y era tan fácil, ¿cómo pudo ser? Es eso, pero poco a poco lo Se ha hablado mucho de un... era... sí, va. la vale. trinta, la culpa tiene mucha relación con lo que tú estabas diciendo que daría para atravesar el honda, sería una preparación un de mazo. Eh, y se habla de la culpa, y esto también es histórico y es cultural. O sea, las mujeres tenemos la eh, obligación de gestar y de gestar bien, ¿vale? Y es una estirma, y eso es así. Y totalmente de acuerdo con tu apreciación pero bueno, pues aquí ya paro, sí, porque voy a tener que marcharme también en breve, me Vamos a que ya me voy despidiendo. Gracias por todo, gracias al museo. Gracias a todos.